Si no se hace prueba, no va a haber aumento. Entonces, no. él mismo se, se, se dice y se contradice. Él dice que es obligatorio que, los, que el hospital, que los, que los centros de salud reporten. Pero ¿qué van a reportar si no, si no se están haciendo pruebas? ¿Qué van a reportar si no se están haciendo pruebas? Las pruebas que se están haciendo las están haciendo los dos laboratorios privados. Y ya sabemos la capacidad que tienen y, y la lentitud con que realizan estas pruebas y mucho más los resultados. Entonces, el ministro, lamentablemente, cae ya eh, y sigue cayendo, y por eso esta provincia eh, habla de una forma incrédula hacia, las, hacia los boletines que le emite cada día, porque es una realidad. Si no tenemos las uñas pruebas, señor ministro, nos se pongado el boletín de la provincia de Duarte y de otra provincia. Ahora, en Puerto Plata, que hay un plan... Eh, de contingencia que están haciendo pruebas ahí usted va a tener los resultados que de hecho, él quiere atribuirle a esos resultados positivos al bendito peregrino ese y, y, y hay que ser eh, hay que ser eh, congruente y hay que ser objetivo con el peregrino es verdad yo mismo el peregrino para mí es un un truco truco, no decir mm. otra palabra ahora bien que no venga a achacar que, que esos casos por la visita de peregrino, porque el peregrino fue el fin de semana y recuerden que eh, el virus dura unos cuantos días para... 14 la por, eh, No, no. 14 días dura incubado en el para cuerpo. Para incubarse. Pero para dar positivo, eh, la carga viral muchas veces hay que dejar que el virus eh, esté en el cuerpo dos o tres días. O sea, que, que esos, esos casos que él quiere atribuirlo a, a la visita del peregrino que tampoco venga a creer que hay indios, porque es el problema del gobierno y el problema del ministro que cree como que la gente, como yo no sé como que la gente Roberto, no tiene la capacidad de analizar Roberto, sumarle a eso también sumarle que las pruebas que se estaban haciendo aquí y las que mandaron a hacer, las 2000 son pruebas rápidas los boletines que le está dando son las pruebas, los resultados de las pruebas PCR, o sea, que no son las mismas, que esperamos que pronto, entonces, añadan las pruebas rápidas, los, esos resultados, para saber cuáles son realmente. Pero preocupa mucho eso, claro, parte de la de la falta de credibilidad en las autoridades, de ver una cosa, palpar una cosa en los pueblos y otra a la que se nos dice. Mira, en el mismo boletín del día de hoy, el 46, habla y es así que San Francisco de Macorís, como capital de esta provincia de Duarte, está en primer lugar con un 19.94% de letalidad y le sigue Santo Domingo de Guzmán con un 13.58% y luego Santiago con 12.72%. Entonces, sí, hasta que no se hagan pruebas diarios. él hablaba una de las preguntas que se les hizo hace un ratito de que hay más o menos unas mil cuatrocientas pruebas estaban haciendo diario. la la media debe ser una dos mil de acuerdo a los organismos internacionales para poder tener un porcentaje más creíble y más real. Entonces eso es lo que esperamos, que aumenten las pruebas y que los resultados se digan a tiempo. Pero con el tema del, del peregrino hay que esperar una semana más. Ha habido una intervención, un cordón epidemiológico, muchas, muchas estrategias que se están implementando en Puerto Plata, como se debe implementar en toda la, la provincia, que se detente un brote o que se produzca. Y en el caso de Puerto Plata, por esa irresponsabilidad de las autoridades y del propio peregrino. Y tú hablabas ahorita al inicio también... Eh, en torno a estas, eh, eh, eh, estas informaciones que se están dando, sobre todo y produciendo de gente que sale negativo, luego sale positiva. Las pruebas, recordemos que las pruebas rápidas no tienen un 100% de credibilidad. O sea, que lo que te da es al menos un 30%, por tanto hay que verificarla con las pruebas PCR más adelante, que son operativos masivos para llevarle cierta tranquilidad a la gente, pero que la gente tiene que tener claro de que deben confirmarla. Si le dio negativo o si le dio positivo, deben ser confirmadas con una prueba PCR para ya tener la certeza real. Y, eh, tú hablabas de que veías el pueblo tranquilo. ¿Ha sido rodado el día de celebración o de mmm, no? No hay que celebrar, conmemorar, mejor dicho, aunque los se acostumbra en nuestro país como en otros a llevar a los jefes llevan a sus empleados a río, playas y demás, a celebrar el Día del, emple del Trabajador, un día donde se recuerda la muerte de cientos y cientos de hombres obreros luchando por ocho días de trabajo, ocho días para descansar, ocho, ocho de horas perdón ocho horas para descansar y ocho horas para laborar. Entonces, sí, de acuerdo a la ley, es movible, todos los festivos que caigan viernes son movibles para la celebración del lunes, pero este fin de semana parecía como que aquí en San Francisco no estaba pasando nada. Había gente desbordada en la calle, que eso no tiene madre. No sé si ustedes lo pudieron ver también, los super, en alrededor de los supermercados, pero la gente andando por todos lados como que no ha pasado absolutamente nada. Y todavía aquí en este país no estamos en el pico. Las autoridades no lo han dicho, la Organización Panamericana de la Salud ni la OMS tampoco, lo que indica de que podemos esperar un repunte de estos casos, o sea, que debemos tomar las medidas de precaución y nosotros no adelantarnos, aunque estén llamando a abrir paulativamente los negocios a partir del día 11. O sea, así que hay que tomar medidas para prever. Mira Raquel, eh, por eso que estoy diciendo que eh, el ministro, eh, más que bien, está haciendo un daño con esos boletines. Mm. ¿Por qué? Porque la gente está muy pendiente a los boletines. Y cuando la gente ve esos boletines, ah pero mira, ya no hay caso, ya no hay bronte, ya no hay contagio. Ya Tres no positivos, cuatro, es un ching. Ya, esto, ya esto pasó, ya esto uh -huh. pasó. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto el virus por debajo, calladito, eh, siguen falleciendo gente. No entiendo por qué el ministro no ha reportado algunos casos. Claro, lo entendemos. Él ni lo conoce porque son casos muchas veces que han estado en su casa. Hay gente que ha fallecido en su casa. Yo mismo eh, me he contactado con una persona que falleció en una zona o sea, su registro está el sastre que falleció también, que los familiares dicen que tenía los síntomas de COVID y que fueron diagnosticados con, con eh, un paro respiratorio y le ponen posible el caso de COVID. Entonces, okay. con razón, eso, eso no va a estadística, eso no va a estadística, entonces eso hace más daño que bien. ¿Por qué? Por le acabo de decir, la gente dice, bueno, ya no he fallecido, ya no hay muerto, pues yo voy para la calle, ya no hay, ya no hay virus. Y es el, eso es lo que se está dando conjuntamente con todas las cosas que, que conocemos. Eh, la desesperación, eh, el aislamiento, el estar eh, trancado, la limitación del trabajo, entre otras variables que conjugan para que las personas tomen la decisión de salir a las calles sin ningún tipo de, de, de, de pensamiento, de consecuencia, que sigue producto de este de este mismo virus mortal como es el covid el 19. Las autoridades mundiales, la OMS, la misma OPS, han dicho, y lo, hoy escuchaba a varios especialistas en la materia, que todavía en República Dominicana, no en este mes de mayo, no vamos a ver el famoso pico. El pico, sí. O sea, que seguimos a aumento. Y aún con todo ese. Tanto que hablamos tiempo, aquí de aplanar curvas Aún con todas esas esos datos que uh -huh. para mí no son 100% confiables, los lo de salud pública, aún con todos esos datos, vemos un aumento de casos. O sea, estamos hablando que ya vamos eh, por, por uno, eh, eh, eh, eh, siete, siete mil y pico de casos, que, que tenemos ya? Ocho eh, mil y pico. Ocho, ocho mil, mil y pico de casos. O sea, sí. ocho mil doscientos treinta y cinco, exactamente. Uh -huh. Correcto. De casos confirmados. Pero si analizamos todas las variables que, que, que hemos analizado eh, en, eh, ahora mismo, Raquel, con el tema de que eh, el, lo que tú dices, y, y es, es 100% así, sobre las pruebas rápidas, que es un 30% de, de confiabilidad que tienen, eh, sobre las pruebas que no se están haciendo, y el virus sigue creciendo. Imagínate que, que se haga un, un real conteo de las uh -huh. personas. Estamos hablando de unas 15.000 personas que van eh, yo, yo diría el doble de, de la cantidad que, que el ministro dice sobre las 15.000 personas que están positivas en este momento y esas son las que uno puede darse cuenta imagínate la persona que está asintomática que lo los positivos callados eh, sí. lo, lo mismo organismo mundial de la salud dice que son peores porque son esos son los que contagian más rápido los que son asintomáticos claro. pero no porque la persona quizás no lo sepa sino porque nos ha hecho una prueba y porque los síntomas son muy leves y se confunden con una con, una, con un virus, una fiebre, una gripe normal sí. Entonces, desde el principio se eso, ha dicho que el 80% de los casos es así, que lo va a ver como una simple gripe, algo sencillo y quizás por eso no se alarman. No. y ni Entonces, siquiera lo hace, dicen ¿qué le hacemos? ¿qué llamado le hacemos nosotros, la población? y por eso nosotros insistimos en el caso mío personal Insisto mucho. Todavía estamos en cuarentena. No baje la guardia. Siga, siga con toda la precaución. Hay gente que tú la ves que ya está saliendo hasta sin mascarilla, hasta sin guantes sí. y, y, y cogiéndolo muy live. Porque si el ministro de salud pública dice que no hay fallecido en dos semanas, principalmente en esta provincia de Duarte, si el ministro de salud pública dice que solamente aumentaron unos tres casos. Pues la gente dice, no, hombre, pues ya el virus se fue. Ya, ya la se gente está yendo La gente se va a la guardia. Eso, eso Eso contradice con los mismos especialistas científicos y médicos y con la misma Organización Mundial de la Salud, OMS, y con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que dicen que en República Dominicana todavía para el mes de junio o julio posiblemente veamos el pico. Entonces, como diría...